Hoy día estamos con una amiga Cristina Rosado, Cristina la viste en un video de cómo perder grasa abdominal, la rutina para perder grasa abdominal que te encantó y me hiciste muchos comentarios sobre lo bien que se ve Cristina, ella tiene 47 años, es instructora y me preguntaste cuál es el secreto de Cristina, así es que aquí la tenemos como invitada, cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcan los fanáticos del fitness cuando estaba casada estaba un poco limitada en las cosas que podía hacer en las cosas que me gustaban tenía mucho control sobre mí ya te imaginas de parte de quién ok entonces no me dejaban hacer las cosas que de verdad me gustaban ya después cuando ya me divorcié pues empecé a hacer lo que de verdad quería hacer gimnasia ser yo mejor dicho y estoy muy a gusto haciendo lo que me gusta tengo que hacer gimnasia para sentirme bien. Es increíble cómo pasa eso, ¿no? De cuando estás con una persona, te dejas un poco de lado a ti y empiezas a tratar de hacer las cosas para agradar a la otra persona. Uh -huh. Pero si tú te pierdes, si pierdes tu esencia, uh -huh. realmente no eres feliz. Estás tratando de hacer feliz a alguien más y quién sabe si realmente lo aprecia o no lo aprecie. Claro. Le pasa a muchas personas, creo yo. El lanzamiento de la crema anticelulitis a All Naturals ha sido un éxito.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 Desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Tengo un hijo, tiene 23 años. ¿Qué opinas de lo que haces, de lo que te digo? Ah, él, él es fascinado, ¿Sí? imagínate. Ajá. Hemos hecho gimnasia juntos. Ah, qué bien. Ajá. Quiero que Nicolás, ya lo conocen, a Nico mi uh hijo, -huh. trate de tener un mejor ejemplo, de aprender un buen estilo de vida, que es algo que yo no tuve y realmente. Uh -huh. El principal motivo por el que hago esto es por él, porque quiero que él tenga ese ejemplo. Ve los resultados positivos de este estilo de vida, no solamente en salud y estado físico y cuerpo, sino en todo lo que estoy montando, yo creo que por él va a poder apreciar esto y ir por el camino que yo considero bueno. Hay diferentes puntos de vista, ¿no? de pronto hay personas que vean el fitness y el estilo de vida que yo llevo como malo, hay de todo realmente. Me acabas de contar fuera de cámara un secreto oscuro que tiene Cristina. Sí. ¿Cuál es el secreto? Que fumaba y yeah. este, pues me pues, fumaba media cajetilla, este, okay. media cajetilla, bueno, pero en dos días. <risa> en dos días. Ok. Y bueno, pues este, después de un viaje regresé y dije que no quería fumar más. Así como lo como comencé, igual lo dejé. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo fumaste? Como ocho años. Y ahí cortaste y nunca más. Corté. Ok. ¿Viste alguna diferencia en tu calidad de piel? Mucho mejor, porque antes se veía la piel súper marchita y también ganas resistencia. Yo comía dulces y comía chatarra todo el tiempo y, y tú fumabas. ¿Cuánto tiempo sentiste tú que te demoraste en desintoxicar y sacar todo eso? Unos dos meses más o menos. Bastante. Nos va a contar cuál es la dieta que sigue, cuál es la rutina que sigue y básicamente todo lo que hace en el día para mantenerse tan bien. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana. ¿Y luego qué haces? Eh, pues me lavo mi cara, eh, me pongo un tónico, un, mis cremas y un bloqueador solar. Ella hace entrenamientos, uh -huh. los haces en interiores, pero creo que también estás moviéndote constantemente. Sí, ajá. Por eso es importante que se ponga bloqueador solar para proteger la, la luz del sol. ¿En suplementos tomas algo? Sí, en la mañana tomo este, omega 3 yeah. y este, nuestro suplemento para acelerar el metabolismo. Perfecto. Mm -hmm. Tú sigues el programa Six Pack. Ya básicamente el programa Six Pack tiene ayuno intermitente unos días... Eh, tienes carbohidratos, cuéntanos un poco más a detalle. Me preparo mi desayuno, cojo avena, la preparo con, con agua, a veces con agua, a veces con leche de almendras, a veces con yogur, eh, le echo nueces, almendras y cayos. ¿Ya? las trituro pues y se las pongo ahí. Los días que yo entreno piernas, trato de comer lo menos cosas menos procesadas, ¿no? verdad? Hago funcional a las 6 de la mañana uh -huh. y luego, este, pues ya doy mis dos mis clases y todo y después ya voy a entrenar al gimnasio de pesas. O sea, yeah. hago piernas unos días, tres veces por semana y los otros dos días hago brazos, ¿ya? Entonces hay días que tú practicas ayuno intermitente y días en los que no practicas ayuno intermitente. Uh -huh. Cuando Haces piernas, comes algo de carbohidrato antes de ir a entrenar. Y cuando no haces piernas y no entrenas, haces ayuno intermitente y rompes el ayuno 10-11 de la mañana ah, más o menos. Sí, ajá. Ya. Cuando rompes el ayuno, a esa hora, ¿con qué lo rompes? ¿Qué es lo que comes? Bueno, aquí tenemos huevos enteros con cebollita perla, espinaca, eh, pimiento rojo, tomate. Entonces tenemos proteína, grasa y bastantes vitaminas y minerales. Uh -huh. Y por acá, ¿qué tenemos? Avena con leche de almendras, canela, stevia. La canela te ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. Cuando no das clases, descansas. Descanso, sí, descanso, leo un poquito, dos o tres de la tarde, almuerzo. Bueno, esta es la manera como yo almuerzo. Eh, pues aquí tenemos arroz integral con cúrcuma. ¿Por qué le pones cúrcuma al arroz? Le pongo cúrcuma porque es, es antiinflamatorio y este, vegetales como Qué brócoli, vegetales. brócoli coliflor, alberjita, zanahoria, pollo, eh, cebollita perla, bueno. Por acá tenemos la grasa buena que es el, el aguacate. aguacate. Este plato se ve riquísimo. Por cierto, estos son ejemplos de comidas que están en el plan six pack, si no lo tienes todavía, descárgalo en adrianjeves.com, te dejo el link en la descripción. Las porciones, ¿cómo las calculas? 50% el, la, la ensalada. ¿Pero lo mismo en porcentaje o a veces ¿En algún momento pesaste la comida como para saber cuánto realmente tenías que comer de proteínas, carbohidratos y grasas? ¿O nunca pesaste? Sí, lo he pesado. Yeah. Ajá, pero bueno, ahí más o menos al cálculo. O sea, como que la mitad del plato la hago de, de ensalada. Este, sería la ensalada. Este, y acá 25 y 25. Okay. Lo que es el carbohidrato y lo que es la, la comida. La, la proteína. También ese, a veces comer este exceso de proteína se queda en el cuerpo también, ¿verdad? Se claro. acumula como grasa. De hecho, sí, un exceso de proteína o un exceso de carbohidratos, un exceso de grasa, puede almacenarse como grasa, uh -huh. pero la proteína es menos probable que se almacene como grasa, uh -huh. porque tiene que pasar por dos procesos. Por el proceso de transformarla primero en glucosa, esto se llama gluconeogénesis, y luego tiene que transformar esa glucosa que no se utiliza eh, en ácidos grasos, en grasa. Uh -huh. Entonces es improbable realmente que se almacene como grasa. Aparte, la proteína es termogénica. Eso quiere decir que el proceso de digerir la proteína te va a tomar un 10% de esas calorías simplemente en procesarla. Bueno, y de ahí viene mi otra clase. Me puedo comer algo entre, entre una clase y otra. O sea, sí me puedo comer algo por ahí. Yeah. Batido de proteína. ¿Te gusta tomar proteína? ¿Has tomado proteína? Sí, sí la he tomado. La tomo eh, después de entrenar. Yeah. Después de entrenar, ahí sí tomo proteína. Yo recomiendo siempre un batido de proteína porque te calma la ansiedad por el dulce uh -huh. y que le pongan algo de aceite de coco para que te dé más energía. Eso para la media tarde cae súper bien, porque te quita la ansiedad por el dulce. Claro, uh -huh. sí, ese es un problema bastante común que escucho, media tarde, ansiedad por el dulce. Sí. Muchas personas todavía piensan que si tomas proteína y no, y no entrenas, te engordas, ¿qué les decimos a esas personas? Que nada que ver, porque es como que si tomaras un pedazo de carne, pues, o Correcto, sea. correcto, es exactamente eso. Oh. Cuando alguien dice que Ajá. la proteína engorda si no hace ejercicio, es como decir que el pollo engorda si no hace ejercicio. Claro, es totalmente nada que totalmente absurdo. Ajá. Yeah. Ajá. Dame un ejemplo de cómo es tu cena. Bueno, para la cena tenemos hamburguesas de carne molida, brócoli, que ese es el vegetal, mi carbohidrato que es plátano, plátano verde, cocinado. Plátano, este es un plato sencillo pero muy nutritivo y está que se me hace agua la boca aquí. Yo también, ya, ya tengo ambas. Ya queremos comer. Mientras más variedad de vegetales tengas, vas a tener más diversidad de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Uh -huh. Si comes siempre lo mismo, de pronto tienes altos niveles de unos nutrientes pero bajos niveles de otros. Una de las cosas más importantes, uh -huh. estrés. Cómo manejas el estrés, sientes que tienes mucho estrés, bajo estrés porque el, el estrés influye uh -huh. bastante ¿cómo lo logras tú manejar? Bueno, eso yo no creo que tengo estrés, yo soy súper relajada. Y Ajá. este es el resultado de tener una vida relajada. Menos, mientras menos estrés tengas, yo no. creo que es mejor. Ajá. Cuando uno no hace nada de ejercicio, pues ahí puedes tener más estrés de repente. Bueno, definitivamente el, el ejercicio te ayuda a controlar el estrés. Pero también uh -huh. hace poco hicimos uno, un video de cómo controlar el estrés. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción. Uh -huh. Para las personas que viven vidas estresadas, porque no todos tenemos la suerte de de estar aquí como Cristina, sin ningún tipo de estrés y relajadita, haciendo ejercicio todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas duermes? A ver, si me da sueño temprano puede ser a las 11 de la noche. Duermes a las 11 y te levantas a las 5 y media. 5 y media a la noche. Entonces media. duermes 6 horas y media. Uh -huh. Ah, ni siquiera duermes 8 horas. Uh -uh. No te da, no, no, no te da es sueño. Es que no me da sueño más temprano, pues entonces uh -huh. no puedo. Pues y te levantas con energía igual. Sí. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal, activar notificaciones, darle like a este video, por supuesto.